unos pocos de esta especie de, de peces que han atacado a 70 personas en Rosario. Bueno, información sobre las palometas, cómo atacan, qué son, en definitiva, tiene Gonzalo Asís... ...que está con un especialista. Gonzalo, contanos. Exactamente, estamos acá en el bioparque de Escobar, en el acuario... ...donde van a ver seguramente a las famosas palometas o piráneas, como más se las conoce... Eh, ...en otro hábitat, ¿no? En cautiverio se las ve mucho más buenas, mucho más mansas, pero... Julieta Janies, que es la supervisora del Acuario, nos va a contar un poco más sobre este comportamiento. Julieta, primero contanos eh, bueno, de qué se trata este, este tipo de pez que está generando ahora en Rosario tanta preocupación. ¿Qué tal? Buen día. Eh, bueno, nosotros acá en el acuario tenemos una de las especies que se encontraron eh, en, en, en el río, eh, que es eh, la espiropleura eh, Son del mismo grupo. En general las pirañas eh, son peces que viven en cardumen. Eh, se alimentan de, de peces y además eh, es típico que, que muerdan eh, se muerdan entre ellas, se muerdan las aletas. Eh, viven en grupos de aproximadamente 20 individuos, son eh, cardúmenes. Y eh, bueno, cuando aumentan las temperaturas, eh, aumenta su, su metabolismo y su necesidad de, de alimentarse. Sumado a que entre noviembre y diciembre es la época en la que desoban, se acercan a las, a las costas de los ríos. ...en la zona de mayor vegetación y ahí depositan sus huevos y bueno... Es... Vamos por partes, dijiste son carnívoras entonces, comen carne de, de otros peces... ...y también carne de, de animales que caen al río, ¿cómo es el tema? Claro, sí, son eh, fundamentalmente carnívoras, pisívoras se alimentan de otros peces... ...pero también pueden alimentarse de otras eh, eh, pequeñas eh, ranas, sapos, ratas o otros eh, mamíferos pequeños... Eh, comen todo tipo de carne Julieta, ya hablabas de la temperatura de la época del año ¿Era esperable que en esta época del año por la temperatura que hay la, digamos, la pirámide se acerque a la costa en el río Paraná? Eh, sí, bueno, por eso, por las altas temperaturas, eh, estos animales eh, han, se han registrado temperaturas muy altas, superando los 32 grados en el río, y bueno, esto hace que los animales se acerquen, eh, otra vez por el tema de, de la época de desove, o mismo pueden ser que estén cerca de sus crías, se acercan a la zona de... de... Más costera, donde está la más vegetación, y son animales que, bueno, que, que son territoriales, muy agresivos, y bueno, y es, es normal, es común, encontrarlos eh, en las orillas de los ríos. Ahora, ¿cómo es que dan con las personas que están ahí? Me refiero, ¿qué los atrae? Digamos, qué, ¿Qué es lo que sienten? Qué, ahora, ¿Cuál es el, el sentido que se les activa cuando aparece un ser humano ahí para ir a morderlo? Sí, no, no necesariamente porque es un ser humano, ellos eh, tienen, un, eh, tienen un sentido del olfato muy agudo y puede ser que haya eh, alguna persona o algún otro animal herido, el movimiento mismo de las personas, todo eso genera lo que se llama frenesí en los grupos, en los cardúmenes de peces, sobre todo estos peces que son agresivos... Y esto hace que, eh, que se acerquen a comer, ellos básicamente lo que, lo que muerden, en, en lo que se registra de accidentes en humanos son eh, mordeduras o en el peor de los casos, como pasó pérdidas de extremidades de falanges, ¿no? De, de, tanto de los pies como de las manos eh... Para puliste, y el tema de la boca, ¿no? De, vos me contabas recién, fuera de cámara que tienen una dentadura muy especial uh -huh. sí, tienen eh, mandíbulas fuertes que están eh, dotadas de, de dientes triangulares muy agudos, eh, dientes cortantes, eh, tienen eh, una fila sola de dientes en cada mandíbula, en la mandíbula superior e inferior, y bueno, esto este tipo de dientes es especialmente diseñado para para morder para cortar se ve por ejemplo en la piranha que está en cámara ahora que tiene por ejemplo las aletas como rotas como que están mordidas los costados no? Y ahí, ahí fue a pelear con otra sí sí bueno este es un comportamiento que en, en grupos de, de cardúmenes pequeños como es el que tenemos acá en el acuario eh, es común que se muerdan las aletas es, es, estos animales son ictiófagos, como dije antes, pero también terigiófagos, es decir, eh, comen aletas, las aletas de los otros peces. Ahí va, ahí, ahí estaba, y te hago una pregunta, porque me parece que es muy interesante para, para pensar a, a la gente que ya mordieron ahora. ¿Son, eh, digamos, transmisores de algún virus o de alguna problemática, como pasa, por ejemplo, con otros animales? En este, bueno, en este caso, eh, de otras otras especies, ¿no? Acuáticas. Eh, Mira, no, o sea, no, no se conoce una enfermedad sonótica, o sea, que, que pueda transmitirse del pez específicamente de la piraña al hombre. El, las las eh, timaduras, digamos, es lo típico, cuando te muerde un animal salvaje se te puede infectar la herida. Eso pero ocurre en, en todo, con todos los animales. Gracias, Julieta. No, por favor. Julieta Janías es la supervisora de este acuario aquí en el bioparque de Escobar y están viendo una imagen seguramente mucho más agradable, ¿no? De lo que... Se puede observar en el, el material que viene de Rosario, ¿no? Es un lugar que, lógicamente, como nos contaba Julita recién, el cautiverio motiva una conducta mucho más eh, apacible, ¿no? Por parte de esta especie que ha generado tanta preocupación en la provincia de Santa Fe. ¿Ustedes? Sí, lo, lo seguimos con atención, Gonzalo. La verdad que nos, nos llama la atención, nos preocupa y bueno, y hay que tener cuidado. Seguramente vamos a estar en un ratito también desde Rosario contando más. Sobre esta especie de, de pez muy peligroso, ¿eh? Sí, que ha atacado a 70 personas, entre ellos 7 chiquitos. ¿Hacemos una pequeña pausa? Actualizamos la información.